Para grabar en Edbid, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a nuestro archivo. Podemos también darle una descripción y etiquetas. EdBit no solo nos ofrece la posibilidad de grabar la pantalla, sino que nos brinda también diferentes herramientas. Ayuda para captura de juegos. Captura de imagen, captura de voz mediante micrófono, crear voz sintetizada, que solo funciona desgraciadamente en inglés, insertar texto, que esto lo hace como imagen, no sobre la pantalla, con lo cual pues en principio solo nos serviría para poner títulos, y por último insertar vídeos o imágenes fijas, es decir, importa archivos de imagen y de vídeo. Para grabar la pantalla, pulsaremos sobre Captura de imagen. Nos aparecerá una pantalla informativa indicándonos que se va a proceder a la captura de imagen y una estimación del tiempo total que podemos grabar. Podemos darle a grabar directamente y tras una cuenta atrás empieza a grabar. No vamos a ver ningún recuadro. También podemos pulsar abajo a la derecha, donde tenemos las opciones avanzadas y aquí podemos activar y desactivar las siguientes funciones. El micro durante la captura, lo podemos activar y desactivar la mejora de la grabación de audio para el micrófono de cascos, que también lo podemos activar y desactivar, dejar los controles de captura transparentes, lo cual pues reduce el rendimiento del ordenador, claro, capturar una región, un área, es decir, recortar y capturar la webcam. Una vez le damos a grabar nos aparecen los controles de grabación, tenemos pausar, detener y las herramientas de dibujo. En verdad algunas de las herramientas son un poco infantiles, pero nos permite el trazo y las flechas que son básicamente pues, lo que necesitamos. En cuanto a la grabación de voz, podemos hacerla directamente o grabarla una vez que hemos hecho el vídeo. En el siguiente veremos cómo editar nuestra grabación.